¿Cómo andan? Buenas tardes, qué tal, ¿Qué, qué bueno que podamos estar juntos aquí en, en esta nueva edición de La Carta de Santiago, eh, de nuestra semana número 9. Estoy con Verónica y no sé si se está escuchando bien. Ahora estás escuchando bien Verónica, ¿no? ¿Sigue con una lluvia? No, no, se escucha bien ahora. ¿Escúcha? Perfecto. Bueno, bueno, entonces vamos a intentar de que esto esté funcionando de la mejor manera posible Yo voy a estar compartiendo ahora el, el vivo para que puedan estar sumándose los que están a través de nuestro grupo de WhatsApp Entonces seguramente que acá ya va a estar saliendo por ahí el sonido, espero que no Pero acá comparto el link copio ese link y ya lo estoy compartiendo para todos aquellos que deseen eh, estar sumándose a través del de vivo de Crecimiento Santiago que tenemos este, nosotros en, esta, en este tiempo aquí en en la ciudad de San Luis Así que eh, le damos gracias a Dios Por este hermoso día que hemos tenido La verdad que un día Muy pero muy bendecido eh, Un día maravilloso En cuanto a, a la temperatura Así que eh, Bueno, eh, Dios es bueno Y nos, nos ha regalado Esta bendición de poder estar juntos A través de, de este tiempo Ahí lo vamos a sumar eh, a, a Carla A ver si Carla puede sumarse Ahí estamos intentando de que ella pueda tener también. Hola Carla, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Eh, ahí nos está saludando María Isabel. Este, ¿Cómo andas María Isabel? Allí desde Lanús, así que ya está eh, conectándose también. Y aquí ya estoy mandando el eh, link para los que nos están siguiendo a través de Facebook, eh, puedan también tenerlo eh, a partir de ese momento. Eh, bueno, la idea de esta eh, tarde sería que nosotros podamos compartir eh, la semana 9 de nuestra Carta de Santiago me Dice María Laura que no se escucha bien, no estás escuchando bien María Laura eh, Voy a intentar cambiar entonces, porque estoy saliendo con un micrófono, estoy probando A ver, dígame ahí si se está escuchando bien A ver si ahí me escucha mejor ¿Se escucha mejor ahí? ¿Hola? ¿Ahí me están escuchando mejor? ¿Más o menos? ¿Se escucha? igual. No ¿Se escucha? ¿No se escucha claro? Ajá, bueno A ver si hay... Bueno, el micrófono se estaba escuchando mejor Sí, por eso este, yo había puesto este, este aparatito porque lamentablemente eh, aquí donde estoy no, no tengo buena recepción de, de acústica eh, claro Ah, me está saturando en este momento un segundo voy, voy a bajar el volumen ahí está, ahora, ahí perfecto ahí se escucha mejor Sí, ahí no satura nada. Claro, acá estaba me estaba saturando el, el volumen del micrófono. En este caso estoy saliendo con el micrófono de la computadora directamente y este no estaba tratando de salir con el otro micrófono, con un micrófono de, de, de aire. Así que bueno, pero eh, estamos probando, disculpen, esto es prueba y error, eh, ahí me dice María Laura que se está escuchando un poquito mejor. Ketty, espero que estés escuchando bien también. y Porque sería un distractivo si el volumen no está funcionando bien. Eh, eso, muchas gracias. Muchas gracias María Laura. Ahí nos está devolviendo a través de Facebook eh, el, el, el feedback de, del audio de la ida y de la vuelta. Ahí está Daniel Esteban. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan Daniel? y ¿Marcela? Bienvenidos. Eh, bueno, estamos compartiendo hoy la semana número eh, 9. Nos quedan, después de esta, tres semanas más: la 10, la 11 y la 12. Ya estamos eh, cerca de terminar esta carta. Esta carta, como la venimos tratando desde el primer día, eh, tiene cinco capítulos. Es una carta muy, pero muy. Eh, inductiva en nuestro trabajo, pero también eh, que toca temas que son eh, sumamente actuales, temas que nos están eh, importando a nosotros. ¿Qué les parece si en esta noche, allí donde estás, donde estoy eh, aquí en, en, en, en Rivadavia 1049, estoy eh, aquí en la, en la sala, de lo que antes era antiguamente el, eh, el comedor pastoral, ¿Qué te parece si donde vos estás, en tu casa o donde nos estés viendo, eh, levantamos una oración a Dios? Levantamos una oración este, a, al cielo y le decimos a Dios que Él nos esté bendiciendo en esta noche. ¿sí? Hermosa noche aquí en San Luis, ojalá que donde estés también esté eh, linda la noche. Oramos. Dios, gracias por esta noche, gracias por la bendición de poder estar juntos con cada uno de mis hermanas mis hermanos, aquellos que se están conectando a través de Facebook. Gracias, gracias porque hasta acá nos ayudaste. Gracias porque vos estás poniendo tu mano de sanidad también sobre cada uno de nosotros. Y en esta noche nosotros nos ponemos bajo tu autoridad y resistimos todo lo que el enemigo quiere hacer en contra nuestra. Señor, hoy... Hacemos un vallado alrededor nuestro y decimos, Señor, vos sos el Dios de todo poder, el Dios que está sobre todas las cosas. Gracias porque en este tiempo nos estás dando fuerzas, nos estás animando, nos estás dando de tu Espíritu Santo para que tengamos esa gracia que necesitamos. Gracias Jesús. En tu nombre comenzamos este tiempo de estudio, este tiempo de, de reflexión. En tu nombre. Amén. Amén. amén. Bueno. Qué bueno que podamos estar juntos. Yo voy a compartir ahora sí la pantalla. Eh, les mandé a los que estamos conectados a través del WhatsApp, a través de nuestro eh, grupo de estudio de crecimiento de Santiago. Yo les mandé el, el material, les mandé este, eh, un PDF que tiene que ver con los apuntes de esta semana que estamos comenzando hoy. Sí. Así que eh, aquellos que tienen los apuntes, si lo quieren eh, eh, ir este, leyendo a través de la virtualidad, a través de la computadora, a través de una tablet a, o, o como ustedes lo quieran ver, este, eh, lo pueden ir haciendo. Yo les voy a compartir aquí la, la pantalla, ¿sí? para que lo podamos ver. Ahí ya estoy compartiendo la pantalla. Hola Silvina, ¿cómo andás? Qué bueno, Adrián y Silvina están presentes. Bien, y aquí les comparto la pantalla y dice apuntes semana 8, la sabiduría... Eh, perdón, este no era el apunto. Este fue el, el apunte anterior, disculpen. Este, ya lo voy a buscar. perdónenme un segundito. Eh, se me traspapeló el, el, el apunte. Ya, ya lo busco, ¿sí? Este, el, el apunte tiene que ver con la semana 9. Así que ya este, lo estoy abriendo. Eh, se ve que puse mal el dedo. Disculpen este, <risa> la de prolijidad eh, La tecnología... Eh, me gusta muchísimo, pero eh, hay veces que no tengo tanta, tanta capacidad eh, electrónica como para que funcione todo bien. ¿sí? Eh, ahí ya creo que me abrió la semana que corresponde al día de hoy, ¿sí? la semana 9. Estuve preparando esta tarde, que tiene que ver con el capítulo, ya empezamos con el capítulo 4, ¿sí? capítulo 4 de nuestra eh, semana de... El estudio de Santiago. Acá ya lo tengo. Bien. Les comparto entonces, sí, la pantalla. Ahí va. Perfecto. Ahí. Ahora vamos. Hola, Edith. Qué bueno que puedas estar sumándote también. Les comparto la, la pantalla. Ahí está. Semana 9 de nuestros apuntes de la Carta de Santiago. Venciendo al mundo. Y es muy eh, llamativo este, este texto...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 Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Ahí tenemos la compañía de un perrito. ¿sí? Qué bueno. Ahí tenemos un, un perrito que nos está haciendo compañía. Es bueno porque nos están escuchando. ¿no? Los perritos nos escuchan y eh, eso está bueno. ¿eh? Verojera y Saura. Sí. No se, no se compartió, por lo menos en mi pantalla no está el texto, ¿eh? Se ve no. como parte de Facebook y parte de, de la pantalla, pero no, no está el texto en la pantalla. Ahí cuando no yo sé estoy qué poniendo, ¿no se está viendo ¿Este? el texto? No, no, no, no. A ver, entonces, discúlpenme, ya voy a... Ahí se está viendo la, mi pantalla, ¿no? ¿No ahí se ve pantalla? su pantalla, pero el texto no. ¿Y si pongo esto aquí, no? No. A ver. ¿Ahí no se ve? No, no. Bien, entonces, algo no está funcionando. Perdónenme. O sea, ¿no ven el PDF ahí? No, no, no se ve eh, la pantalla de la compu, donde a la izquierda está usted, yo y Carla. Carla y sí. yo. A la derecha están los hermanos que están en Facebook y, a, y, bueno, infinitas pantallitas en el medio. Ah, no, me está tomando esto. Pero Perdónenme no. un segundito. Perfecto. Ya voy a intentar que esto funcione de otra manera. Discúlpeme, voy a sacar el, el, el stop screen. Ahí está. Bueno, vuelvo de nuevo a intentar. Voy a poner toda la pantalla... Voy a compartir y a ver, ¿y ahora? Ahora sí, ah, ahora sí se ve el texto. Bueno, se ve que entonces no había registrado la computadora eh, la lectura. Perfecto, gracias, gracias Vero, porque eso hace a que podamos estar compartiendo mejor. Entonces, ahí estamos viendo el texto. Y el texto para memorizar, el texto clave de esta, de esta semana va a ser justamente el último de este pasaje que dice, Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Y aquí vamos a arrancar o vamos a comenzar con ese análisis de estos 10 versículos. 10 versículos que tratan eh, básicamente de diferentes este, eh, temáticas, pero que va a tener que ver con lo mismo que veníamos viendo este, de, desde eh, la semana pasada. ¿Sí? que tiene que ver con la ética, con nuestra ética como cristianos. En esta, en esta parte de la epístola, en esta parte de la carta, Santiago va a definir lo que un cristiano debe hacer cuando se enfrenta a diferentes situaciones, entre ellas, por ejemplo, el sistema actual de nuestra sociedad. Obviamente va a hablar sobre nuestra propia, eh, nuestro propio comportamiento, nuestra sumisión a Dios y este, nuestra victoria sobre diferentes eh, temáticas. Como lo hizo en, en, en varios pasajes o en varias partes de la carta, Santiago va a llamar la atención al lector, al que está recibiendo esta, esta carta, lo llama con, eh, la atención con una pregunta. ¿eh? Y en el versículo 1 del de, capítulo 4, él comienza haciendo una pregunta. Y la pregunta va a tener una respuesta, obviamente, y dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿sí? Esa es una eh, buena pregunta. ¿Y qué te parece si lo pensamos eh, desde, esta, desde esta óptica o desde esta perspectiva? ¿Quién de nosotros, quién es de los que estamos haciendo la, el estudio o los que estamos participando, los que ocasionalmente por ahí estás pasando por Facebook y dijiste me quedo en este video, y estás mirando y decís... Eh, y, y, y, y, y reflexionás con nosotros sobre eh, los pleitos, sobre las contiendas, sobre las discusiones que solemos tener entre nosotros, socialmente, eh, con nuestro sistema laboral, con nuestra familia, con la familia de fe. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen las disonancias, las discordancias entre nosotros. Y ahí comienza justamente, vamos a analizar textualmente, eh, esto que eh, nos aparece aquí en nuestra Reina Valera. Dice, ¿de dónde? Es un adverbio, ¿sí? Eh, De dónde, poten es en, en griego, y, y aparece eh, dos veces en esta frase, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quería, Santiago, Jacobo, quería... ...señalar el origen de las dificultades que estaban existiendo entre los creyentes. ¿Cuál era el, el, el propósito de Santiago? Él quería que nosotros reflexionemos, los que estamos leyendo reflexionemos. Y usa justamente eh, eh, palabras, por ejemplo la palabra guerras, que es polemos, eh, se utiliza muchísimo en el Nuevo Testamento... ¿eh? porque esa palabra va a dar referencia a un conflicto, conflictos armados. Ahí tenemos eh, en nuestro apunte eh, varios textos, Mateo 24.6, Lucas 14.31, Hebreos 11.34, Apocalipsis 11.7, 12.7 y 13.7, que son todos textos que van a estar hablando justamente de poleo, eh, polemos, de guerras, donde hay conflictos. Pero... Eh, justamente Santiago no se queda solamente con ese vocablo, sino que va a usar otro vocablo que va a dar un poquito más de profundidad, que va a ser el vocablo pleitos, machai, makai, podría ser mejor este, eh, eh, dicho ¿sí? en, en griego, makai, pleitos, que es una situación más personal, es un poco más específica que polemos, que las guerras, ¿Sí? ambas expresiones van a ser sinónimas, pero polemos o guerras, va a ser un estado de hostilidad continua, mientras que Macay, pleitos, van a ser los brotes, esos específicos de antagonismo que solemos tener nosotros con otras personas, en este caso, con otros creyentes. Y el, eh, Santiago usa también la expresión entre vosotros, en Urflin, ¿sí? que podría decir en... Vosotros, en ustedes. Entonces, si miramos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? En ustedes. ¿Eh? Entonces, esa condición ya nos lleva a analizar nuestra espiritualidad, ¿eh? nuestra naturaleza. Vos y yo tenemos una naturaleza que no es una naturaleza buena. Acá también tengo perritos, si ustedes están escuchando, los perritos también me están haciendo este, ¿eh? honor a esta clase. Este, esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa va a ser la generadora de las guerras, de los pleitos. Ahora, cuando él dice entre vosotros, significa que esas, esas situaciones, esos conflictos ya están. No es que se van a generar, no es que van a surgir, ya están los conflictos. Por eso te hago reflexionar, ¿cuántos conflictos, cuántos pleitos ¿Cuántas guerras personales estás atravesando vos y yo en este momento? Podemos decir, estamos atravesando una guerra frente a, esta, eh, a, a este virus que, que no sabemos cómo, cómo sigue esta guerra. ¿sí? Aparentemente ganamos, a veces perdemos, eh, y entonces estamos en ese conflicto. Pero conflictos internos, conflictos con otras personas. Conflictos, conflictos, conflictos como los que tenés vos en tu día a día. ¿sí? Eh, es tremendo esto porque nos hace reflexionar, nos hace pensar. ¿sí? Cuando Santiago está usando eh, este, este, este término o esta frase, nos hace ver que nuestra calidad de vida no es la mejor. Porque estamos frente a conflictos, a pleitos, a guerras. Estamos en eso. Y en la, la continuidad de ese versículo dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Sí? Entonces, este, esta segunda pregunta también va a hacernos ir un poquito más profundo. Esos pleitos, esas contiendas, esas guerras que estaban teniendo este, esos cristianos, que lo estamos teniendo hoy nosotros que las tenés vos, que las tengo yo, están describiendo una profunda raíz espiritual de algo que no está resuelto, de algo que no está resuelto. Y entonces, cuando él dice, este, eh, las cuales, con, eh, perdón, no es de vuestras pasiones, eh, por ahí el, el mejor término sería de vuestros placeres, ¿sí? hedonon, eh, sería ecton, humón sí, placeres humanos, Ek eh, es justamente la, la fuente generadora de los guerros. Y placeres, hedonon, sí, que fíjate que de ahí viene hedonismo, ¿eh? Algo agradable al paladar sería este, una buena una traducción y en la literatura este, de griega clásica se usaba para describir el placer de los sentidos. ¿sí? Por eso el hedonismo es el amor hacia nosotros mismos. La Septuaginta, que es la eh, traducción del Antiguo Testamento al griego... Esta palabra, Edonón, aparece en Éxodo 16.31 y en Números 11.8, ¿sabes para qué? Para describir el sabor que tenía el maná, que era un sabor agradable, un sabor Edonón, que este, daba placer, que, que, que afectaba a los sentidos. Y en el Nuevo Testamento, ese, ese vocablo, Edonón, placeres, va a aparecer en Lucas 8.14, en Tito 3.3. En Santiago, como acá lo tenemos, ¿sí? también en el versículo 3, y en 2 Pedro 2, 13. Y en todos estos casos, en, en el caso de la, del Nuevo Testamento, perdón, eh, la denotación va a ser negativa. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, justamente hace eh, una eh, demostración de algo que no, es, no está resuelto. En el pasaje de Lucas 8.14, que habíamos dicho recién, describe, ¿te acordás eh, cuando está hablando de la parábola eh, de, del sembrador? Eh, habla del que recibe la palabra con gozo, pero luego los hedonón, los placeres de la vida... Hacen que esa semilla que fue sembrada muera. Por eso este, ahí vemos justamente eh, en estos pasajes los, eh, la, la connotación negativa de Edonón. En Tito 3.3 este, habla de los esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, de los Edonón diversos. En 2 de Pedro 2.13 se usa Edonón, ese. ese, ese eh, eh, esa palabra, de los, eh, con referencia a los falsos profetas, a los maestros, a los que dañaban la vida de la iglesia. ¿sí? Pedro dice, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por edonón el gozar de los hedonón ¿sí? de cada día, los deleites de cada día. El apóstol Santiago usa esta palabra para los cristianos, quienes por buscar su propia satisfacción estaban involucrados en luchas, en pleitos, en divisiones, en envidias. ¿Y quién era afectado? El cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. ¿sí? Y lamentablemente esa belicosidad, eh, esa causa de, de esa belicosidad entre los cristianos, este, eh, radicaba en el incontenible deseo de autosatisfacción, el apetito de amarse a sí mismos, que es lo que te pasa a vos y a mí. Porque cuando empezamos con los pleitos, cada uno reclama el derecho propio a sentir por lo menos un descanso. Y entonces se pelean este, eh, hermanos con hermanos, se pelean este, madres con hijas, se pelean compañeros de trabajo, se pelean compañeros de fe, amigos de fe, hermanos de fe. Y nos peleamos porque queremos imponer nuestro propio placer. Y, y creo que cuando lo, lo miramos desde ese punto de vista, decimos, este, este tiempo es un tiempo donde tenemos que eh, revalorizar nuestra mirada, ¿sí?, Así que eh, yo creo que eh, estamos justamente en esta, en esta situación, que es una situación bien este, eh, problemática. Dice, que guerrean en vuestros miembros. ¿sí? Ton estrauteumenon, así es. ¿eh? Es, es justamente eh, un, un verbo, el estrauteo, que es eh, el verbo de hacer servicio militar, servir en el ejército. Y Santiago acá lo está usando... Este, para describir esa batalla espiritual que tenemos en esa pasión para, eh, para que nosotros podamos tener nuestros placeres. ¿sí? Entonces, eh, en vuestros miembros, dice, en Tois melesin humon, eh, es como si este, la lucha tiene el campo de batalla en el cuerpo mismo nuestro, en tu cuerpo y en mi cuerpo. ¿sí? Los placeres que van a estar guerreando en anteposición a lo que Jesucristo quiere que vos y yo estemos viviendo. Entonces, es como que este, los placeres fuesen los soldados de una campaña militar con el objetivo de posesionarse de la satisfacción de mis deseos, de tus deseos. Entonces, cuando Santiago hace estas dos preguntas, él comienza a dar respuestas, ¿sí? Él comienza a diagnosticar, comienza a hacer un diagnóstico, decir, bueno, estamos en esta situación... ¿Y el diagnóstico cuál es? En el versículo 2 dice, deseáis y no tenéis. O sea, producto de que queremos imponer nuestra, nuestra propia mirada, nuestra propia autosatisfacción, nuestra propia, este, eh, nuestros propios placeres, el producto es que yo no estoy en el, en el reino de la tierra, yo estoy en el reino de los cielos. Hay otras reglas en el reino de los cielos. Hay otras leyes, no se rige por las leyes que nosotros hacemos en forma humana. Y entonces, como por ahí yo quiero este, traspolar las, las, las, las reglas humanas al reino de los cielos, no funciona de esa manera. Entonces, me dice Santiago, vos estás queriendo imponer tu propia voluntad, pero el resultado de eso va a ser esto, esto otro. En el 2 comienza diciendo, deseáis y no tenéis. El verbo deseáis es epitumeite, que significa tener un deseo incontrolable hacia algo. ¿sí? A veces esto nos pasa a nosotros, te pasa a vos, me pasa a mí. ¿sí? Nos pasa porque deseamos algo. Este, puede ser algo positivo o algo negativo. En este caso, eh, hay, hay dos este, eh, miradas sobre esto. Hay este, eh, versículos que van a, a, a ver este deseo como algo positivo, como Lucas 22.15. Este, si lo tienen por ahí, este, me gustaría que, que lo podamos leer porque no siempre el deseo es malo. ¿sí? Porque a veces este, eh, nos ponemos muy estrictos con esto y en realidad el deseo eh, no es algo nada malo si se quiere ver desde un punto de vista este, eh, bueno. ahí Fíjate en Lucas 22.15, yo voy a buscar acá en mi, en mi celular que eh, ya habilito mi Biblia virtual, eh, vos buscar ahí en tu Biblia si la tenés en tu, a, a mano, Lucas 22.15, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, así estamos todos con la misma versión. Ahí va, Lucas 22.15 dice, eh, está hablando el Señor ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, este deseo del Señor, este eh, epitumieite del Señor, era un deseo bueno. Eh. A vos te pasa, a mí me pasa, hoy estoy deseando tener a toda mi familia junta. ¿Lo puedo tener? No. Lamentablemente no, pero es un buen deseo el que tengo, el que vos tenés también, probablemente sea el mismo. Estás deseando ver a tus familiares y no lo podemos hacer. Ahora, hay un deseo que también está en sentido negativo, Mateo 5, 28. Mirá, vamos a, a ese versículo de Mateo, en el capítulo 5, versículo 28. Mirá lo que dice, ¿eh? pero yo diga que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón o sea acá el deseo es el de poseer a una mujer que no es ni, ni tu novia ni tu esposa y vos estás codiciándola entonces eso ya es un deseo que te está llevando a incumplir una de las reglas del reino aquí recordemos mateo 5 está hablando el Señor en ese gran sermón que es el sermón de la montaña. Entonces, eh, aquí este, eh, está hablando eh, Santiago, el apóstol Jacobo, y está diciendo, ustedes tienen deseos, ¿sí? no sabemos si es malo o bueno, pero en, en definitiva ese deseo este, no se cumple y no tenéis, dice. ¿sí? Este, ustedes tienen el hábito de desear apasionadamente y no tenéis. Eh, ese es el resultado, porque el resultado viene de lo anterior, de que yo estoy haciendo las cosas de una manera descontrolada también. Y no tenéis, kai ¿sí? o echete o equete, sería el deseo no satisfecho, la frustración en el corazón de una persona. Estaba empeorando la situación, porque lo deseo y no. Dice, eh, la segunda parte de este versículo dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y ahora tenemos verbos que son fuertes, matáis, ¿sí? fonehuete, ¿sí? y ardés de envidia, celoute, ¿sí? celoute. fonehuete y celoute. ¿eh? Son un presente indicativo, o sea, es una realidad que está sucediendo. ¿eh? Probablemente lo que esté hablando Santiago aquí en, en, el, en, en, este, en este verbo sea eh, eh, la realidad continua del de homicidio en cuanto a lo ético y lo moral. ¿Sí? que vivimos matando a las personas que no nos agradan. No en un sentido físico, sino en un sentido ético, en un sentido moral. Entonces, me está diciendo eh, todo esto que este, eh, yo estoy ardiendo de envidia. Codiciáis, el, el verbo codiciáis, celoute. Eh, eh, aparece, el, el codi así como el deseo, aparece en el buen sentido también, este como en el mal sentido, y en este caso es un sentido negativo. ¿sí? Acá es este, un, un, un ejemplo este, cargado de celos, de envidia hacia alguien. En Hechos 7.9 dice, los hermanos de José movidos por la envidia, mol, movidos por la codicia, por el celote, ¿sí? los celosantes. Esos que fueron los que vendieron a los mercaderes. ¿Se acuerdan de José, el, el príncipe de Egipto? ¿sí? El gran comentarista William Barclay dice de esto, la codicia de placeres conduce a los hombres a obras vergonzosas. Los conduce a la envidia, a los celos y a la enemistad a la Y aún puede llevarlos al asesinato. ¿Sí? Mirá este, cómo podríamos leer eh, todo esto. Mirá, la versión latinoamericana, todo este pasaje del versículo 2 dice, Codiciáis y no tenéis, por lo tanto matáis, envidiáis y no podéis alcanzar, por lo tanto contendéis y guerreáis, no tenéis porque no pedís. Dice, no podéis alcanzar, no, no tenéis lo que deseáis, ¿sí? En, en, en griego es, O dunaste, epituchein, ¿sí? enfatiza la incapacidad de obtener por los medios correctos lo que se estaba buscando. No tenéis porque no pedís. Se refiere a pedir a Dios en oración, como lo expresa en el 1.5, ¿sí? el que es el dador de toda buena dádiva el que va a llenar de abundancia las necesidades de los que creen en Él. Entonces, no tengo porque no pido, y no pido porque estoy mal. ¿Sí? Estoy haciendo un, un poco este, lo contrario a lo que me dice Mateo 7.7. 7. Mateo 7.7 7 me dice, pedid y se os dará. ¿Sí? Eh, en, el, en Mateo 21.22 dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y fíjate lo que dice este Juan 14, 13. Cualquier cosa que pidieres en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿sí? Eh, todos estos pasajes hablan de que yo puedo pedir al Señor, pero yo no voy a tener, porque en este caso estoy viniendo de una decadencia espiritual, estoy mal con mis hermanos, y acá es el problema. El problema es este, el problema es que estoy en esta situación no resuelta, en la que podés estar vos, en la que puedo estar yo, y entonces mis peticiones no son oídas. Y no son oídas porque vengo mal, y no son oídas porque ya no estoy cumpliendo las reglas del reino. El reino de los cielos tiene sus reglas. Y no las estoy cumpliendo porque estoy anteponiendo los placeres de mis sentidos antes que el Señor. ¿Sí? Justo estamos en esta semana este, hablando del de Señorío de Cristo en, en nuestra iglesia, el Señorío de Jesús. Y si yo no estoy de, este, dispuesto a aceptar que el reino de los cielos tiene como su Señor, como su kirios, sí como su eh, Señor Supremo a Jesús y que Él es el que dicta las reglas, porque Él es el Señor, Jesucristo es el Señor, y esas reglas son para que yo las cumpla. Si yo no estoy dispuesto a eso, mi petición, como está diciendo aquí Santiago, no va a tener efecto. Tu petición no va a tener efecto, porque no tenemos resuelto esto otro. ¿sí? Y en el 3A dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Sí? O sea, el verbo pedís ahí, aiteite, es un presente indicativo, es una voz activa de aiteyo, ¿sí? Que significa que eh, estoy orando. O sea, Santiago no está diciendo, ustedes no oran. Santiago está diciendo, ustedes oran, pero lo están haciendo mal porque no van a recibir, porque hay algo que está mal ahí. sí. Entonces, cuando habla este, eh, que dice que pedimos mal, ¿sí? el verbo pedís eh, está en esa, en esa voz de, de, de, de peticiones que son hechas con casi, podríamos decir, con esos fines personales. Porque yo vengo de eso, porque yo vengo tratando de solamente satisfacer mis propios sentidos, mis propios placeres. Entonces, vengo con esa filosofía de vida y yo pido al Señor... Y yo pido, y cuando pido, lo pido mal. Sí, el, el, el adverbio malamente sería por ahí un poquito más este, eh, correcto decir, mal es cacos, ¿sí? cacos, que es malo, ¿sí? cosas equivocadas, contrarias a la voluntad de Dios. Y ahí lo expresa en el 3B, dice, para gastar en vuestros Deleites. ¿sí? Esta cláusula es, eh, expresa ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que las peticiones estaban hechas solamente para satisfacer los deleites personales. El verbo gastar, Dapanao, también se usa en el 526 de Marcos. ¿sí? ¿Se acuerdas este, de, de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Que dice, había gastado todo, o sea, Dapanao, todo lo que tenía y no había aprovechado nada... Antes le iba peor, casi una, una, un paralelo a lo nuestro. Estoy necesitando de Dios, le pido a Dios, pero no tengo la respuesta que quiero porque estoy haciendo lo mal, no estoy entendiendo el reino, no lo estoy entendiendo. ¿Sí? se emplea también este, eh, eh, el Dapanao en Lucas 15, 14 la actitud del hijo pródigo dice y malgastó sus bienes ¿Sí? Dapanao sus bienes, lo gastó mal entonces Santiago me está haciendo ver que muchos creyentes que en ese tiempo estaban con dificultades pedían a Dios y no obtenían nada y hoy es casi un paralelo a lo que Santiago estaba hablando en ese momento. Hoy hay muchos creyentes que oran a Dios y no obtienen lo que piden porque su petición no es correcta ni en tiempo ni en forma. Y no es correcta porque estamos con, con situaciones que no están resueltas. Deseos personales, placeres que solamente me competen a mí y estoy usando mal ese don precioso que nos dio Dios, que es el don de la oración. El 4A ya se, se metió bien en tema y nos este, da una, una frase bastante eh, fuerte. Dice, oh almas adúlteras, ¿sí? criaturas adúlteras, almas adúlteras. ¿eh? Nos hace acordar a Israel. Nos hace acordar al profeta Oseas, aquellos que leemos la Biblia, Oseas fue un profeta que vivió en carne propia el adulterio de su propia esposa. Y Dios, como estaba viendo que Israel, que su pueblo estaba siendo adúltero, era un pueblo que no estaba eh, siguiendo los preceptos de Dios, se iba tras otros dioses, Dios mandó a este profeta a que en carne propia pueda estar viviendo casi lo mismo. Y entonces eh, Oseas vivió el adulterio de su esposa y Dios le habló a Oseas después que perdone a su esposa, que vaya y que la recompre porque se había vuelto a vender como prostituta. Y Oseas tuvo que volver a rescatarla, a comprarla para que vuelva a ser su esposa. Y Dios en un mensaje de amor en la vida de Oseas le dio un mensaje a todo el pueblo de Israel que Dios aún en ese contexto de adulterio seguía amando al, al pueblo de Israel, seguía amando a su pueblo. Y, y aquí esta palabra, que parece tan dura, es una palabra que encierra un poco este amor de Dios. Nosotros estamos siendo considerados como cristianos, como almas que estamos despreciando el amor de Dios y Dios con todos sus beneficios nos sigue amando. Y nos, nos lleva a una pregunta más, en el, sigue el, el, el versículo 4, dice, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y aquí es muy eh, importante que nosotros podamos este, eh, hablar sobre este punto. no eh, Amistad aquí va a ser este, filias, eh, que es justamente un amor eh, de, de, de amigos, eh, una mutua intimidad. Y cuando habla del mundo es Taukas Mau, que es este, eh, la, la expresión de la amistad hacia un sistema, un sistema de gobierno, ¿sí? no, no del de globo terráqueo, sino un sistema de gobierno, un sistema, de, de, un sistema de, de, de sociedad. La amistad con el sistema de sociedad que estamos viviendo nosotros, o sea, aquí representado por esta palabra, es enemistad extra, que es contrario a filia, ¿sí?, o sea enemistad con quién la amistad del mundo es enemistad con quién con Dios Tau Teau, sí es con Dios Tau Theos o sea lamentablemente nosotros estamos tomando el camino equivocado estamos haciendo lo contrario a lo que nos había dicho en, en el 223 Santiago cuando mencionó a Abraham que decía Abraham fue amigo de Dios ¿Sí? Amigo de Dios. Para ser amigo de Dios, Abraham se tuvo que convertir en enemigo de su sociedad. Por eso se tuvo que ir de Ur de los Caldeos para obedecer a Dios. Porque Abraham prefirió la amistad con Dios y no con su sociedad. Y cuando en Mateo 6, 24 este, eh, el Señor nos dice que no podemos servir a dos señores, ¿sí? eh, y, y en Juan 15, 18 y 19 también nos dice lo mismo, nos está diciendo esto. Yo no puedo ser amigo del sistema imperante en este momento, porque el sistema imperante en este momento está dejando a Dios de lado. Por eso a eso lo engloba Santiago, lo engloba aquí la Reina Valera, diciendo amistad con el mundo. Y en el 4C, sigamos dice cualquiera pues que desea ser amigo del mundo, volviendo a reiterar esta misma idea, o sea, el que se quiera congraciar con el sistema actual, eh, ese, ese, ese deseo, otra vez, ese, ese, eh, eso siempre que, que, que nosotros estamos haciendo, deseo, es volutei, eh, voleu, vol, voletei, así, es un acto consciente ¿sí? eh, de la voluntad, como resultado de una reflexión definida. También es un deseo determinado, o sea, yo conscientemente estoy deseando, Congraciarme con el sistema imperante. Yo lo estoy haciendo. Y entonces me estoy constituyendo. ¿Cómo me constituyo? Me constituyo en enemigo hacia Dios. Me coloco como enemigo hacia Dios. Y el 5 es un versículo tan, tan hermoso que dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en el Espíritu que, ha hecho, que Él ha hecho morar en nosotros? nos anhela celosamente, el Espíritu Santo nos anhela Senosamente. O sea, aquí no está hablando del espíritu humano, sino que está hablando del espíritu santo. Fíjate, Ezequiel 11, del 19 al 20, dice, Y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, y guarden mis ordenanzas, y las cumplan, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos... Por Dios. O sea, lo que Dios está haciendo con nosotros es poner de su espíritu. En Ezequiel eh, 36, 26 y 27 dice, os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis ordenanzas y si las pongáis. Por obra. Fíjense el Espíritu de Dios, mirando ese remanente del pueblo judío que eh, estaba volviendo, eh, el Señor quería, en Ezequiel 3:25, dice: Esparciré sobre, sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpio. Él estaba haciendo un remanente nuevo, lo estaba haciendo totalmente con un corazón conforme a su Espíritu. Por eso el Espíritu Santo, que hizo exactamente lo mismo en vos y en mí, que nos regeneró, que nos restauró, que nos restituyó como sus hijos, nos anhela celosamente. Y nosotros pasamos a ser ahora propiedad de Dios. Y el versículo 6, es un versículo tremendo, dice, pero Él da mayor gracia, Él da mayor, meisona. es un adjetivo este, eh, que, que, que va a ser un adjetivo comparativo y al sustantivo gracia, que es haris o jarín, charín, aquí lo tenemos este, eh, en, esta, en esta traducción. haris esa gracia de Dios, eh, que es una gracia de, de, de, del amor de Dios hacia su pueblo. ¿sí? Dios dice que va a dar mayor gracia. Mayor gracia, eh? dice un comentarista Rópez, Dios establece rigurosos requisitos de devoción, pero otorga la ayuda de su gracia para que los hombres puedan rendirle la alabanza total que Él demanda. ¡Qué tremendo esto! Él nos da, Él te da a vos mayor gracia. Cuando vos entendés que no estás bajo las reglas de esta sociedad, bajo este, los estatutos de esta sociedad... Porque nada de lo que esta sociedad, de lo que eh, el sistema actual te pueda dar, se puede comparar con lo que te da Dios. Nada, nada se puede comparar con el perdón de Dios. Nada se puede comparar con la gracia de Dios. Nada, nada. Y Dios te da esa mayor gracia porque te anhela celosamente y te da esa mayor gracia a vos y a mí. Entonces, el poder de mi rebelión, el poder de mis pecados... No va a poder este, opacar la gracia del Señor. Por eso el Señor dice que Él me va a dar. Y, y sigue el versículo 6, dice, por lo cual dice, si ¿sí? dice, o sea, está establecido por Dios, ¿eh? dice, Dios, el eh, eh, Proverbios 3.34 dice, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. ¿sí? Dios resiste, anite ¿Sí? si Dios resiste. Resiste a los soberbios. Él lo resiste. Eh, hay, hay una batalla. Hay una batalla este, eh, que Dios está haciendo contra los soberbios, los uperefanois. fanois. ¿sí? Es úper por encima y fainomi es mostrarse. Entonces Dios va a resistir, pero le va a dar gracia a los humildes. Dios va a resistir al que es soberbio. Dios lo va a hacer. ¿eh? Entonces Él está dándonos gracia. Gracia. Y el versículo 7, este, eh, eh, justamente, bueno, el, el sustantivo humildes, eh, nos habla de, de justamente de la, la humildad de Dios, ¿sí? eh, la humildad de Jesucristo, la humildad eh, que Él quiere que nosotros tengamos en cuanto a nuestra eh, manera de ser. Y el, el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, o sea, el sometimiento aquí es este, una, un auristo. Eh, me dan un segundito, voy a habilitar porque eh, yo ya en un ratito tengo también otra, otra reunión y me están tocando el libre y no hay nadie en la iglesia, ¿sí? Me dan un segundito, abro y este, ya eh, continuamos. ¿sí? Un segundito, ¿sí? Un segundito. Ahí ya ven. Disculpenme la desprolijidad de, de esto, pero no hay nadie y, y, y necesitaba este, abrir la puerta. Ella ya, ya está viniendo uno de los muchachos porque les cuento que luego de esto tengo este, la última clase con un grupo eh, cerrado de celebremos la recuperación. Así que es una bendición que podamos estar eh, en esto. Bueno, eh, a ver... Espero no, no haberme ido. Gracias a todos los que se han quedado. Disculpen la, la, la desprolijidad. Bueno, gracias Keti. Este, gracias Gladys, gracias Isabel, a todos los que están escuchando todavía. Eh, seguimos con nuestro, con, con nuestro estudio. Si dice, someteos pues a Dios. ¿sí? ¿Qué es someteos? Es justamente el verbo... Upotajete, ¿sí? que es un auristo, o sea, un presente continuo, pero es ingresivo, es un modo imperativo. ¿sí? Es eh, un, un, un auristo, un verbo, que va a denotar un sentido de urgencia. ¿sí? Entonces, someteos, ¿sí? está diciendo como una o, urgencia para que nosotros nos podamos... Eh, Subordinar a Dios. En este caso es este, el, el verbo upo, tajete, es este, compuesta la palabra upo, debajo, tajete, o sea, colocar, tazo, perdón, colocar, asignar, disponer. Entonces, eh, pongámonos bajo la autoridad de Dios. Someteos, pues, a Dios y dice <coughs> resistir. Al diablo, ¿sí? Resistir. Esta palabra, resistir, antistete, es justamente anti, en contra de, epistemis, es pararse en firme, resistir. Eh, es como la actitud de un soldado, que se atrinchera para hacer frente al enemigo. Entonces, esa metáfora del soldado atrincherado, haciendo frente, me hace a mí ver que yo tengo que hacer lo mismo con Satanás. ¿Por qué? Porque estamos en una clara guerra. Una guerra que va a ser una guerra este, eh, eterna, porque la palabra diablo, eh, enemigo, en este caso este, eh, diabolos sería la... la, la eh, la palabra griega es justamente eh, eh, descrito por diferentes pasajes como el maligno, primera de Juan 5.19, el tentador, primera de Tessalonicense 3.5, el homicida, Juan 8.44, el mentiroso, también Juan 8.44, el adversario, primera de Pedro 5.8, el enemigo, Mateo 13.39, el príncipe de los demonios, Mateo 12.24, el príncipe de este mundo, Juan 12.31, el dios de este siglo, segunda de Corinto, 4.4, el que engaña al mundo entero, Apocalipsis 12.9, la serpiente antigua también en Apocalipsis 12.9 y el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12.10. Entonces, este enemigo que está con una guerra eh, eterna o una guerra que este, todavía no ha terminado, es enemigo tuyo, es enemigo mío. Entonces, yo tengo que resistirlo. Y la respuesta de esta resistencia o el final de esta resistencia, dice, «y huirá de vosotros». ¿Sí? Huirá, él va a huir. ¿Por qué? Porque es el resultado de ser resistido. ¿Sí? Dice este, el profesor Hebert, «una actitud de indecisión y duda cuando uno se enfrenta con el diablo, hace que éste aparezca valiente y agresivo en sus ataques». Pero si se le confronta con voluntad resoluta, con firme confianza en las promesas de Dios, lo desenmascara como cobarde. La victoria de nuestro, Jesús, de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo, eh, que tenemos en Mateo 4.11, Marcos 3, 22 al 27, alcanzando su culminación en la cruz, Juan 12, 31 al 33, dejó a Satanás como un enemigo derrotado. Cuando se le confronta con toda la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, en Efesios 6, del 12 al 17. El diablo reconoce su derrota en su ida abrupta y él no puede llevar a alguien a pecar sin el consentimiento de la voluntad de la persona. Mientras la voluntad de la persona esté sujeta al control y guía del Espíritu Santo, puede mantenerse victorioso contra todas las artimañas seductoras del diablo. Y bueno, los versículos 8 en adelante dice, «Acercaos a Dios». Y Él se acercará a vosotros. Ya se nos está terminando el tiempo. Este es un pasaje muy eh, apasionante. Les dejo para aquellos que quieran seguir leyendo. Porque fíjense, este, el versículo 8 después dice: Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Y el 10 termina diciendo: Humillaos delante del Señor. Y Él os. Exaltará. Tremendo pasaje, tremendo tiempo de esta palabra de Dios, que es una palabra eh, que la verdad nos está dando eh, mucho ánimo. ¿sí? Y yo quiero que en esta noche, en esta tarde que estamos juntos aquí, eh, y espero que no se me haya cortado el sonido, gracias a los que aguantaron hasta este momento eh, casi 55 minutos de transmisión, espero que en esta noche vos tengas Victoria, que yo tenga victoria, que esas guerras, que esos pleitos, que esos conflictos que estamos teniendo, que esas batallas contra Satanás, que eso que el enemigo ha intentado robarte a vos y a mí, que todo ese tiempo que por ahí estuvimos perdiendo, eh, pidiendo mal a Dios, lo podamos recuperar, que vos y yo podamos recuperar esa, esa, eh, ese, ese terreno perdido que lo podamos recuperar, que nos podamos humillar delante de Dios y que Él exalte tu vida, exalte mi vida. ¿sí? Así que yo espero que esto pueda estar funcionando en vos, que pueda estar funcionando en mí. ¿eh? Eh, y agradezco al Señor por, por esta carta que nos está dando tanto, tanto para analizar. Eh, esos últimos versículos te los dejo para que los analices, para que contestes. Eh, gracias a todos los que están conectados. Oramos y ya nos despedimos eh, en esta hermosa noche. ¿sí? Ahí donde estás oramos. Gracias Dios por esto que nos estás mostrando en tu palabra. Gracias porque seguís siendo ese Dios de amor, ese Dios que eh, supera y ese Dios que nos da mayor gracia a los que te amamos. Gracias Dios porque eh, no mirás nuestra rebeldía, no mirás nuestras actitudes eh, que no son honestas delante tuyo, sino que tu gracia nos perdona. Y, y Señor, gracias porque eh, en eso también nos das la clave para poder resistir a Satanás, sometiéndonos primero a vos, y Señor, resistiendo y sabiendo de que él huye de nuestras vidas, huye de nuestras familias, huye de nuestros seres queridos porque nosotros confiamos en ti y porque vos estás exaltando a los que se humillan. Y hoy nos humillamos, nos humillamos, te reconocemos como Dios, como Señor, te reconocemos como nuestro Papá. Gracias Jesús, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos estás dando. En tu nombre Jesús, amén y amén. Bueno, quiero saludar a, a Vero que se quedó todo el, el tiempito y a Carla también, ¿sí? Eh, gracias por estar ahí, chicas. Ahora los micrófonos. Gracias, Carla. ¿sí? Gracias por el aguante. Gracias, Vero. Gracias que ahí me, me tiraste un par de tips que no estaban funcionando. ¿eh? Qué bueno. Sí, ¿cómo, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? Carla está en, este, en la parte de salud. ¿sí? Así que te agradecemos, Carla, por ese servicio tan... Tan grande que estás haciendo eh, para la sociedad, pero también para, para Dios. ¿sí? Así que gracias, Carla, gracias. Gracias por, por tu servicio y gracias por ponerle onda a esta hora que, eh, que, que todavía tenés ganas. Sí, qué bueno. qué bueno. Gracias, Vero, gracias, Vero, por, el, por estar ahí. Eh, siempre tan atenta, Vero. ¿eh? Pastor. Vio que cuando hablamos, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola. ¿Me sí, escucha? Sí, se, se te escucho. Sí, eh, cuando hablaba de celote, que quería decir codicia, ¿no será por eso que a Judas le decían Judas el celote, como el codicioso? ¿No vendría claro, porque... de ahí el nombre? Los celotes eran los que este, guardaban un poco también, eh, celosamente, eh, las ordenanzas del de, pueblo de Israel. Por eso eran los celotes también, se los llamaba por eso. ¿sí? Por el, ah, pero no, ¿no tiene que ver con eso de la codicia? Eh, tiene que ver, pero no, no en el sentido espiritual, tiene que ver con, el, con, con, con, la, con, con la, los celos de... de Exactamente. Tarea, por eso él, él pertenecía a, a ese grupo que sería como una facción política, podríamos llegar a decirlo, dentro de los judíos, dentro de, del pueblo de, del remanente de Israel que estaba en el tiempo de Jesús. Así que por eso eran los celotes. Así que bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias a los que estuvieron por, por este, bueno, Facebook vemos. y bueno bendiciones y nos estamos viendo si Dios quiere eh, la semana que viene. Eh, gracias a todos, bueno, gracias a los que me, me estuvieron dando el fico de, de, del volumen, eh, estoy probando unos, unas cositas nuevas, parece que hay que probarlo un poquito más. Dios los bendiga, gracias por, por este tiempo, ¿sí? Chau, nos bueno. vemos. ¡Chao! Chau, chau, Chao.